La participación del evento tuve una sensación muy placentera, ya que fueron muy superficiales y sencillos conmigo. Mi experiencia como panelista no tengo palabras para describir, me sentí como en casa.